El anfitrión nos dijo que era como su Facebook este, de la vida real, su muro. Con todo lo que le han dejado las personas que se han hospedado aquí en su casa. Entonces, y nosotros nosotros preparamos el primer gif. Su primer gif. Para su muro. Entonces. ¿Vamos a Ay, sí se ve ahí. Sí. Mucha. Muchas. ruido porque están durmiendo nuestros vecinos son las 6 de la mañana 6 de la mañana y este nos acabamos de levantar la carga. pero bueno este es nuestro Airbnb nos lo reservamos por una noche porque ahorita nos vamos a Alicante no es bueno es muy sencillo pero está bastante bien eh, la cama es matrimonial es bien cómoda súper cómoda dormimos muy bien con la vamos a enseñar la vista y no se escucha nada cuando se cierra la ventana tiene su persiana, pero tal la abrimos. La persiana, la ventana que sí si te aísla de todo el mundo de afuera. Su mesita. mesita. También este, nos dijeron que podíamos agarrar pan. Leche Tiene la y cocina. Dale también uh -huh. de la cocina. El baño. El baño está con todo lo necesario. Uh -huh. Entonces aquí, este, por eso agarramos hoy lo que podíamos. Lechita y, y jugo de naranja. Tiene su armario aire condicionado. Nadie se trajo la bandera. Ah sí. Ahora sí me traje mi bandera. ¿sí? El... Y el aire, esto bien rico. La... la verdad es que sí. Super sí. bien y eso es muy Descansamos muy bien. Tiene su su Facebook, su mundo de Facebook en vivo. Miren aquí en nuestro Airbnb tienen un muro.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 días yes. tips and travel tips and travel en madrid y otra cosa de nuestro Airbnb es que hay unas maletas que creemos que son donaciones de personas que pues han dejado ahí su maleta y ya no se la llevan para otros viajeros y se nos olvidaba mencionar que aquí también el, tenemos wifi y jala bastante bien pues este es nuestro Airbnb aquí en Madrid. El anfitrión. 10. Sí. anfitrión muy bien. Oscar se llama. Ahí vamos a dejar el link por si alguien le interesa. Sí. La, ubicación, la ubicación. La ubicación. Aquí a menos de 100 metros hay una estación de metro. Ato ah, sí. La estación de metro está en la esquina. Y Atocha está muy cerquita también. Sí, está 10 minutos caminando. a Atocha y la estación de metro está literal en la esquina. Uh -huh. Muy, y... muy buena ubicación. Pita, sí. El baño, el baño, muy bien, eh, sencillo y todo, pero limpio. Y este, nos pudimos bañar ahí súper rico. Eh, puedes agarrar shampoos, los, este acondicionador, todo lo que hay ahí. Eh, también eso es bueno para que no andes cargando. Eh, y la cocinita, pues como les decía, este, nos dijo que podíamos agarrar ahí eh, leche, le jugo y panecitos. Y también eso es un buen tip para la parte del desayuno ya no este tienes que andar buscando ya rápido tomas algo y ya pero bueno muy bien este el, el Airbnb de hoy estamos en el sexto piso pues no tenemos esta vista dejamos más información en los links adiós la vista, pues es como lateral es que esta parte es como antigua aquí donde se llama The Bull pues por eso tiene los capillitos sí, sí, sí. rojos, que es que jale. Es la parte moderna, en el fondo.